Dios, pero parece un carapis pasta, eso es que pones Dross. ¡Eh! Hey, Tienes el desplomóptor, ¿tiene el... no! ¿Qué pasa? Pero mira, es Dross Lee. Al parecer, Omega es un festival de camisetas. Como sé que no... que no eres un video? Pongan la mano así. <risa> Ese soy un genio Mira, ella está escribiendo Y tú escribes Que eres un eres un hacker O sea, no me molesta hablar con ella La verdad, prefiero imaginarlo Casi caigo en el baiteo <risa> Oye, pero qué buenas las gotas las de atrás ¿Te gustan? O sea, ¿Te gustan? Pagaría por ella Of Legend. oh League of Legends Son unas delicias de personas Las primeras chicas que van a salir en mi canal Porque todas me pasan Y que ay qué feo Pasa que todas quieren ver penes acá Exactamente Bueno Un saludo a Goqueta Mil 58 saludos para él que se es, está suscribiendo al canal y man, arriba las manos putos Psych. Arriba la mano. arriba las manos arriba las manos dame todo eso pasa por acá Procede, dame todo. ¿Te gusta donde estás durmiendo? Aquí se le hice Maca Yo hacía 360 en esas fichas. Daba la vuelta así. Y me caía como un pendejo al sol. Estrellame el troce Hola. ¿Qué? Could you hear me? Ajá. Could you hear me? Echo es mí, un Hands up! You? No, no, no, no, no, no, no, no! You know? You, you, you, you. <laughs> Hands up! The... Okay, you. you... It's real? Bro. It's real? It's a fucking real. Oh Oh sh! Oh, sh so where are you? I am real. You are okay. real. I love you. I, I love China. I love. I love it. It helps me. What draw? <laughs> oh, you can see my draw? <laughs> see. I don't know. I love you Ok Tenía el chatrullet, te amo Le dan a la, a la campanita Y mira todos los datos de las redes sociales Del amigo Juan JMR, En la cajita de información Bueno, un fuerte saludo para Mayra Azucena Italia Dalia y Richard Ocanto Si te ha gustado el video dale like Por este lado te puedes suscribir Y en este lado está el video anterior sí.